Nos da muchísimo gusto que hayan atendido a esta convocatoria, a la conferencia de prensa eh, sobre el primer caso de México resuelto por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Es el caso en donde se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por la tortura, la detención arbitraria, el arraigo, el uso indebido de la jurisdicción militar y la negligencia en la investigación de los delitos por parte de la Procuraduría General de la República y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora abandu, abonda, abundaremos en todos estos elementos eh, por mis colegas. Tengo el enorme privilegio de compartir esta conferencia de prensa con Mayra López, quien es la, la vocera de las cuatro víctimas en este caso, de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santa, Santa Olaya Villarreal y Ramiro López Martínez. Vázquez. También nos acompaña Javier Enrique Sam, el director del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Madeleine Pellman, investigadora para México de Amnistía Internacional, y tenemos una grabación de nuestra contraparte en Ginebra de la Organización Mundial Contra la Tortura, de Gerald Stavarock, que la presentaremos después eh, de, de que platiquen nuestros colegas. Eh, como les señal, señalaba, la importancia que tiene esta resolución por parte del Comité contra la Tortura es que es la primera resolución de un órgano de esta naturaleza, de la Organización de las Naciones Unidas y es la oportunidad de oro que tiene el Estado mexicano en su conjunto, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial para demostrar que en este país existe la voluntad para cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. El artículo primero de la Constitución le reconoce a los mexicanos los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte también reconoce las garantías para la protección de estos tratados y una garantía para la protección de estos derechos es el Comité contra la Tortura. México le reconoció al Comité la competencia para tramitar casos individuales, este es un litigio que llevamos desahogando ante el Comité contra la Tortura por más de tres años y después de que el Estado mexicano tuvo la oportunidad de defenderse y de presentar sus argumentos en torno a a la posible eficacia de las autoridades mexicanas para investigar el comité se percató que méxico es ineficiente y repito la ineficiencia la muestra el informe en los casos de la pgr y en la comisión nacional de los derechos humanos quien desde el año 2010 cuenta con un expediente abierto de estos cuatro casos y no ha sido capaz y no ha tenido la voluntad la administración pasada de Raúl Placencia Villanueva y ahora la administración actual tampoco ha querido emitir una recomendación en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional a pesar de que esta institución ya reconoció a las cuatro víctimas su calidad de víctimas a pesar de que estas personas ya están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es lamentable que tengamos que recurrir a instancias internacionales para hacer valer los derechos de los mexicanos. Nosotros podemos constatar que los mexicanos no estamos capacitados para atender las violaciones de los derechos humanos. Ninguna institución del país ha dado resultados satisfactorios para las víctimas y esto es un claro ejemplo. Además, es muy importante este caso por el simple hecho que es uno de los cuatro casos, es un, es un caso que representa cuatro víctimas en un contexto del uso de la tortura sistemática en Baja California en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, en el contexto del Operativo Conjunto Tijuana. Con esto constatamos que en efecto sí se practicó la tortura en, en, en estos casos, es la primera vez que se pronuncia, repito, un órgano internacional de esta forma. Eh, para nosotros ha sido una excelente noticia el saber que el comité se ha pronunciado y ha condenado al Estado mexicano a, en uno de sus puntos resolutivos y muy importantes para nosotros, el, el, el que se les otorgue la libertad inmediata después de llevar a cabo un proceso penal por más de seis años, eh, en los cuales apenas en este año, el mes de julio, eh, se citó para sentencia, después de citar innumerables ocasiones al ejército mexicano para que compareciera ah, tanto a careos como a inspecciones oculares y reconstrucción de hechos, y que no lo hacían ah, en el momento en que el juez lo ordenaba, eh, por alguna razón presentaban alguna justificación en la causa eh, y por esa razón no se llevaban a cabo las diligencias. Eh, en autos de la causa penal en la cual están siendo procesados, eh, a la fecha ya obra esta determinación y esperamos que el juez de la causa eh, pues la valore como tiene que ser que no deje de pasar eh, desapercibidos las violaciones de derechos humanos a que fueron sometidos los cuatro. Eh, esperamos que sea una sentencia favorable y pues que no deje pasar desapercibido el hecho de que el Estado mexicano ya ha sido condenado para que se pronuncie y otorgue la inmediata libertad y que en consecuencia el juez también lo haga al momento de fallar. Muchas gracias Mayra, ahora le ofrezco la palabra a Javier Enrique Sam, del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Bien, buenas tardes a todas y a todos a los medios, muchas gracias. Bueno, lo que en nuestro caso se refiere, fuimos los que llevamos a cabo los estudios médicos psicológicos de los cuatro eh, personas que, que ya se han referido, Orlando, Rodrigo, Ramiro y el otro Ramiro, eh, que fueron eh, torturados por eh, miembros del ejército del 28 Batallón y de la segunda zona militar. Entonces, este caso de, de estos chicos tiene que ver con actos realizados por parte, de la, por parte del Ejército Mexicano. Entre los elementos principales que resaltamos son aplicación de métodos como golpes múltiples, eh, presentaban lesiones el que más tenía, tenía 19 lesiones y el que menos tenía, tenía 8 lesiones. Entonces, habían suficientes elementos de lesiones que presentaban eh, los, eh, los sobrevivientes de tortura, que así los consignamos nosotros, y que, eh, pues, de, demostraban ahí la serie de lesiones. A pesar de todas estas lesiones, para el caso de los médicos militares, que hicieron 3 a 4 veces certificados médicos, señalaban algunas de estas lesiones eh, de manera deficiente e insuficiente y por el otro lado aseveraban en su, un certificado médico que habían realizado, en cada certificado médico que realizaban, que no estaban relacionados con la tortura. Entonces, llama la atención que médicos militares eh, con un certificado médico quieran eh, de, digamos, de una manera contundente decir que no hay tortura. ¿no? Los certificados de lesiones solo certifican la presencia o no de lesiones, pero no actos de tortura. Entonces, llama la atención cómo eh, médicos eh, militares eh, hacen un énfasis en estos certificados diciendo no hay tortura, eso no es correcto. Y luego, por el otro lado, los peritos médicos de las procuradurías, eh, Hacen también sus certificados, también con deficiencias sobre las lesiones que encontraban en, en ellos y, como siempre, terminan clasificando lesiones menor, que tardan en sanar menos de 15 días, ¿no? Sin poder llevarnos a clarificar, pues, las lesiones de dónde provenían, cómo fueron hechas, en base a qué se estaban, eh, digamos, fundamentando y entonces… Tanto, las, tanto los médicos de la Procuraduría como los médicos del Ejército, pues inmediatamente descalificaron actos de tortura y solo señalaron, eh, digamos, que habían lesiones, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo se prestan los profesionales a no cumplir con su norma ética de eh, si tenemos antecedentes de que fueron detenidos por miembros del ejército y que estuvieron también mucho tiempo en, el, eh, en un lugar en donde tam, eh, los mantuvieron y luego los llevaron a un arraigo, pues indiscutiblemente que hay que sospechar que estas lesiones que estaban presentando tienen que ver con esos actos. Por eso nosotros decimos que no se puede ser juez y parte en un mismo acto, ¿no? O sea… ¿Cómo quienes llevaron a cabo estos actos de tortura, pues van a ser los mismos que investiguen la tortura? Ahí está muy claro con los médicos militares que están jugando. Y luego, pues la PGR complementa, cerrando la pinza, eh, diciendo, pues son lesiones, ¿no? Entonces, eh, es muy este, preocupante para nosotros que se siga manejando este tipo de casos de esta manera, ¿no? A través de médicos que no cumplen con la ética profesional y no hacen el estudio como es debido. El otro es Los otros dos estudios que más tarde hacen es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hace un protocolo de Estambul a, a, a, los, a estos chicos, y pues es un protocolo que también tiene grandes deficiencias y finalmente por eso no termina, por asumir un informe ni una recomendación, porque… El médico dice, sí encuentro lesiones y pueden ser relacionadas con la tortura, pero el psicólogo dice que no encuentra nada que pueda estar relacionado con la tortura. Y entonces, pues, un, un estudio donde te encuentras con que… Una, un profesional dice A y el otro B, o sea, uno dice que sí es posible y el otro dice que no, pues no te sirve para nada. O es o no es, no hay medias tintas ahí, ¿no? Hay que ser muy claros y en ese sentido los médicos del, de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues caen en este gran error y entonces no permiten que se haga las cosas como es debida. ¿no? Entonces ya más tarde, pues también la Procuraduría hace el protocolo de Estambul y finalmente eh, los peritos de la Procuraduría General de la República, pues vuelven a cerrar, a cerrar la pinza diciendo no hubo tortura. ¿no? Ya después nosotros intervenimos, hacemos los peritajes y por supuesto con todas las evidencias que logramos encontrar de lesiones que eran muy floridas en todos ellos, este… Que claro, eh, fueron en un inicio y coinciden los certificados médicos de los primeros eh, días en que son entregados y ya son revisados por los médicos, cómo van evolucionando estas lesiones, cómo las lesiones, unas aparecen y otras van hacia otro momento y tiempo. Entonces, corresponden muy bien con los tiempos en los que fueron arraigados, detenidos y arraigados y, y torturados. ¿no? Entonces, hay elementos desde la parte médica muy claros que eh, permiten explicar todas las eh, acciones cómo fueron llevadas a cabo. ¿no? Los principales, como dije, son golpes, posiciones forzadas, se les mantuvo mucho tiempo hincados, se les obligó a rodar en el piso, se les aplicaron métodos secos de asfixia, ¿no? tanto en la, en la segunda zona militar como en, la, en el batallón, se les privó de la vista, ¿no? se les vendó, eh, se le, por supuesto que se llevaron a cabo amenazas de muerte y de daño a su familia eh, les cortaron el cartucho, ¿no? eh, apuntándoles a la frente eh, fueron eh, también privados de necesidades fisiológicas, ir al baño, comer también fueron sometidos a humillaciones, insultos y a tortura sexual que en particulares de su de desforzaba se les desnudaba y se les mantenía así en el caso de los hermanos Ramiro López pues estaban viendo que también a su hermano y el otro eran torturados no pero lamentablemente eh, las leyes no consideran que uno puede ser testigo del otro no este como eran delincuentes en este sentido del por el cual los detuvieron, pues son delincuentes y entre ellos se, se cubren, ¿no? Se dice. Pero esto es incorrecto, ¿no? Al ver a su hermano que lo están torturando, pues es cualquiera... Pues entra en un impacto muy fuerte ¿no? y un shock. Entonces, psicológicamente estaban afectados, por supuesto, eh, mostraban signos de estrés postraumáticos, depresiones y ansiedades. Por eso fuimos muy concluyentes de parte de los peritajes que elaboramos el colectivo, los peritos del colectivo, en el sentido de señalar que fueron actos de tortura que cometieron las los eh, miembros del ejército mexicano en el batallón en el 28 avo batallón y en la segunda zona militar de Baja California en Rosarito. Bueno desde Amnistía Internacional eh, como organización llevamos décadas documentando la tortura en México y desafortunadamente vemos que este caso no es nada excepcional el caso de Ramiro, Rodrigo, Ramiro y Orlando no es excepcional, es normal en México que se detienen personas sin orden de aprehensión, que las confesiones, que las confesiones en en este país. Pasado. Así. Pasado. Así es. Desafortunadamente este caso no es nada excepcional. Es normal en México que las personas se detienen sin orden de aprehensión. Es normal que las confesiones se extraen bajo, después de horas y horas de sufrimiento de una persona. Es normal que los ministerios públicos en este país nieguen la tortura. Ni siquiera son omisos, pero en muchas ocasiones niegan la tortura, como pasó en este caso. Los cuatro hombres en este caso denunciaron haber sido torturados ante un juez. A pesar de eso, nunca se investigó bien la tortura y el Ministerio Público en este caso negaba que los cuatro habían declarado haber sido torturados. Entonces, desde Amnistía Internacional vimos este caso como paradigmático de lo que pasa en México. Y en ese sentido, decidimos incluirlo en nuestro informe especial sobre la tortura en septiembre de 2014 nuestro informe que se llamó fuera de control la tortura y otros malos tratos en México. Desafortunadamente hay muchos casos como este en México y en nuestro informe especial vimos que el estado de Baja California fue sobre re representado en nuestra investigación, es decir, de todos los casos que incluimos en el informe especial de amnistía, Baja California, este, figuró, figuró como el que tenía más casos. Entonces, el caso de estos cuatro hombres, de estos cuatro jóvenes, es algo que pasa todos los días en México y Ramiro, Rodrigo, Orlando y Ramiro tenían menos de 30 años cuando fueron detenidos. Eso habla de las vidas de cuatro jóvenes en su plena juventud destruidas. La tortura no es nada que se sana rápidamente y fácilmente. Es una huella que queda con la gente durante años. Y ahora en México tenemos la oportunidad este, las autoridades tienen la oportunidad de hacer algo. Tienen un fallo de un órgano internacional y tienen 90 días para responder a ello. Nosotros esperamos que el Estado mexicano demuestre su voluntad para hacer algo en este caso, porque desafortunadamente hemos visto que con tantos casos en este país, la investigación es casi nula, las consignaciones han sido menos de cinco en los años anteriores, durante la última década. En muchos años se han registrado cero consignaciones. Y desde 1991, cuando la tortura empieza a ser un delito federal en este país, hemos visto siete sentencias. Entonces, realmente la impunidad para este flagelo en el país este, no ha sido erradicada. Es más, vemos desde el Amnistía Internacional que el problema va en aumento. Entonces, me encantaría poder decir que el caso de estos cuatro hombres es excepcional, pero desafortunadamente vemos que no es nada excepcional. Es normal y hasta que el Estado mexicano dé muestras contundentes de reversar este, esta tendencia, vemos que no vamos a avanzar en este país. Entonces, vemos que este fallo del CAT tiene que estar tomado en cuenta. Es histórico y es muy importante. Esperamos que el Estado mexicano pueda empezar a resolver los casos en su propio país y no tener que cruzar el Atlántico, ir a Ginebra para traer justicia a personas en Baja California. Gracias. Que durante la detención y el arraigo fueron golpeados repetidamente con armas. Los colocaron bolsas de plástico en la cabeza. Recibieron descargas eléctricas. Para eso no se requiere capacitación. Nadie les ordena, nadie les permite, nadie puede pensar en su sano juicio que una persona requiere de capacitación para no propinar descargas eléctricas a, otro, a un ciudadano bajo su custodia. Entonces, nada más, perdón por el paréntesis. Les arrancan las uñas y de los pies, fueron amenazados de muerte. El comité también encontró que permanecieron de, de, detenidos durante largos periodos, esposados, amordazados y con los ojos vendados sin permitirles ir al baño. El comité observa que los autores fueron detenidos sin orden judicial por elementos militares y que permanecieron durante cuatro días en régimen de incomunicación, bajo custodia militar, sin poder comunicarse con sus familiares y con un abogado independiente, ni recibir tratamiento médico apropiado. Durante ese periodo fueron interrogados bajo tortura por militares, exhibidos ante la prensa, y posteriormente obligados a firmar declaraciones con los ojos vendados en las mismas instalaciones militares ante un agente del Ministerio Público que compareció a dichas instalaciones al día siguiente de la detención. El Comité observa asimismo que a pesar de las lesiones constatadas en los exámenes médicos y de las declaraciones vertidas tanto por Ramiro López ante el MP el 17 de junio de 2009, como por los autores ante el juzgado penal, de, en agosto del 2009, las autoridades fiscales y judiciales resolvieron que los autores permanecían en detención y posterior arraigo en las mismas instalaciones militares donde habrían sido torturados. Observen, observa que el arraigo fue decretado sobre la base de las declaraciones escritas, sin la comparecencia de los autores. El comité reitera su preocupación relativa a la figura del arraigo y en particular la falta de medidas de control de su cumplimiento, la falta de proporcionalidad de su duración, su cumplimiento en ocasiones en instalaciones militares, la prevalencia de denuncias por tortura de personas en arraigo y el hecho que dicha figura ha propiciado la utilización como prueba de confesiones presuntamente obtenidas por tortura. Y finalmente… Eh, la, la, la, el Comité observa que el juzgado penal a cargo del caso dictó auto de formal prisión contra los autores sobre la base de confesiones escritas obtenidas bajo tortura, a pesar de que los autores describieron en dos ocasiones ante dicho tribunal la forma en que habían sido obtenidas. Dicha decisión fue asimismo confirmada en apelación por el Tribunal Unitario 24 de Acapulco sobre la base de las mismas declaraciones. En consecuencia, el Comité considera que los hechos ante sí revelan una violación de la obligación del Estado de asegurar que ninguna declaración hecha bajo tortura puede ser usada en un procedimiento. Y finalmente, ¿qué es lo que recomienda el Comité? ¿Qué es lo que le exige el Comité eh, eh, al, al Estado mexicano? Uno, que inicie una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura. Segundo, que procese, juzgue y castigue con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas, no solamente los militares que torturaron, sino los militares que permitieron que, que se practicaran hechos de tortura dentro de estaciones militares, también los ministerios públicos que participaron en la obtención de esas confesiones y todas aquellas otras personas que participaron como personal médico militar o civil eh, en esas declaraciones. Tercero, que determine la inmediata puesta en libertad de los autores, precisamente porque la base de la acusación es una tortu es una declaración firmada, arrancada por tortura. Eh, cuarta, conceda una plena reparación, incluida una indemnización justa, adecuada a los autores y sus familiares, y una rehabilitación lo más completa posible a los autores. Asimismo, el Comité Solicita la eliminación de la figura penal del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano y ajustar el Código de Justicia Militar plenamente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que toda violación de derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. Y aquí un paréntesis no solamente aquellos en los casos en que sean civiles las víctimas, sino también cuando sean militares las víctimas de alguna violación grave de derechos humanos. Y finalmente, en 90 días, el Estado mexicano tendrá que responder al comité sobre el avance en el cumplimiento de estas obligaciones. La pregunta era eh, cómo iba la cuestión penal. Eh, ¿Se referían al proceso penal en sí? Bueno, eh, en este momento se encuentra citado para sentencia eh, se encuentran esperando el fallo del juez eh, hace aproximadamente tres meses que está citado bueno esperamos que sea eh, pronta la respuesta de su parte que no tengamos que esperar otros seis años eh, y bueno ese es el punto en el cual se encuentra en este momento ¿no? Son los, delitos? los delitos por los cuales están siendo procesados o eh, son privación ilegal de la libertad en su modalidad secuestro, robo de vehículos, posesión de armas y un delito contra la salud que <ríe> fue revocado en apelación porque el Ministerio Público al momento de pedirle al juez que obsequiara la orden de aprehensión, eh, al emitir su pliego lo hizo de machote, es decir, eh, hizo copiar y pegar de una averiguación de la cual ya había en su momento pedido por las mismas cuestiones, ¿no? Entonces, por esa razón dicen, bueno, pues no hay delito contra la salud, no tienen eh, posesión de narcóticos, entonces se revoca y en cuanto a los otros tres delitos, se confirma y bueno, eh, regresa al juez de los autos para confirmar el auto de formal prisión. Hay amparos, eh, bueno, hubo apelación al auto de formal prisión, amparo contra ese acto no hubo. Eh, los muchachos decidieron, pues, continuar el proceso, eh, no promover el amparo por esa situación, eh, sino esperar al fallo del juez, porque, bueno, ya se había en su oportunidad eh, por el juez eh, determinado el auto de formal prisión y la sala, de igual manera, eh, ratificaba bueno no querían ya pasar eh, en determinado momento eh, en que los magistrados de ratificaran esa esa resolución y entonces decidieron ya someterse al proceso como tal sí hay una averiguación que está en PGR una averiguación que a la fecha no ha culminado y de la que tampoco tenemos mucha información, porque hay sigilo en la investigación, entonces no podemos conocer eh, los dictámenes que fueron practicados de manera extraoficial, eh, vía telefónica, en algún momento he tenido contacto con el Ministerio Público encargado de la, de la investigación, eh, y para él, a su juicio, no existen elementos suficientes para probar la tortura, y por esa razón, pues no ejercitarían una acción penal en contra de las personas que pudieran ser responsables de ellos, no, en este caso el ejército. ¿Pero usted ¿sí sabe si como parte de las diligencias se citó a los, a los militares? Los eh, no. No, no. no, no, no, no se ha citado a los militares. Efectivamente, vemos que es un problema que no para en México. Amnistía Internacional en su informe especial de 2014 constató que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el aumento en las quejas fue del 600% en una década entre 2003 y 2013, es decir, las quejas por tortura u otros malos tratos subieron en 600% hasta 2013. Ahora bien, hablando del 2014, después de la publicación de nuestro informe, también hemos pedido Números a nivel federal. La Procuraduría General de la República tiene en su bandeja ahora, en este momento, el doble del el número de denuncias que tenía en 2013. Es decir, el número de denuncias registradas ante la PGR se dobló en 2014 en referencia al número de denuncias de 2013. Ahora bien, no nos pueden decir de dónde provienen todas esas denuncias. Hay un descontrol total ahorita en la PGR sobre la información que tienen eh, sobre tortura. No saben quiénes son las víctimas, si son hombres, mujeres, extranjeros. Este, Están en un proceso de depuración intensiva de los datos en la PGR y nos preocupa mucho ese falto de control sobre los datos y las denuncias que nos lleva a una situación donde no tenemos consignaciones por tortura prácticamente. Eh, simplemente referirme al punto de cuáles autoridades son a nivel federal. Vemos que hay una variedad impresionante y involucramiento tanto de policías federal, marina y el ejército y policía federal ministerial. Y también esto está pasando a nivel municipal y Estatal. Eh, vemos también una recurrencia del uso de la tortura en cuanto a la fabricación de delitos de delincuencia organizada y secuestro. Es muy importante señalar esto como una tendencia y eh, el uso de este, autos de formal prisión que carecen totalmente de sustento y basados en este, la tortura que es muy preocupante en este país donde donde se pretende, se supone, eh, combatir la delincuencia. En cuanto a voy, a… voy a comentar también en cuanto a las personas que los detienen, es un operativo en vehículos del, del ejército militar y en general va un comandante. ¿no? no hay no hay claridad de los grados, pero hay un comandante y es un tamaño pelotón, siete, ocho elementos que van y hacen el operativo. Fueron llevados a una a la zona, a la segunda zona militar, o sea, ya es una zona donde hay bastantes militares. Y después ya en el arraigo los llevan al 28 batallón. Entonces, intervienen diferentes, digamos, eh, miembros del ejército y por lo menos sí estaban bajo, digamos, el control de ocho o diez miembros del ejército que estuvieron sobre ellos, llevando a cabo los actos de tortura. Eh, por supuesto, ellos después de que son torturados y detenidos y luego ya están eh, ahora en el... En el, Cere, en el Ceferezo de Tepic, Nayarit, ahí donde los tienen, pues sí. uh, recientemente el año pasado que, hicia, que hicimos los peritajes sobre su situación de salud de ellos, este, no habían recibido ninguna atención. Eh, los tenían ahí en calidad de que son delincuentes, ¿no? son gente secuestradora y no había ninguna atención, sus padecimientos, los golpes, lo, todo eso lo tuvieron que ir como su cuerpo curándolo como era posible, no se les dio la atención debida en ninguno de los espacios que estuvo y tampoco en el penal ha estado adecuada, y mucho menos su tratamiento desde el punto de vista psicológico, ¿no? porque al encontrar y rastrear la problemática, pues sí hay elementos que muestran el estrés postraumático, el problema de la depresión y la ansiedad, y que estos pues, no son tratados dentro de los penales, realmente no, no se lleva a cabo este tipo de situaciones, y más bien, pues la esperanza que los tiene como siempre muy alertas y con la esperanza de que en algún momento va a haber justicia, es lo que los hace como repararse por el momento y estar como muy dispuestos a colaborar, a intentar todo lo que sea posible cuando eh, fueron los peritos en esta situación pues por supuesto que ellos se sintieron muy acompañados en el proceso les sirvió de descarga el, el poder hablarlo con alguien que los comprendiera y en ese sentido pues solamente es muy momentáneo el proceso porque son sesiones que se llegan a hacer de ocho horas en cinco o tres ocasiones y bueno pues a veces llega a servir de manera de descarga pero su problemática de salud psicológica y las secuelas que tienen esas no han sido atendidas, entonces, bueno, su situación no es, eh, digamos, la, la mejor en ese sentido de la salud y por supuesto que a nivel familiar, pues esto trae como consecuencia que la familia está pues preocupada, está siempre tratando de ver y dada la distancia entre que sucede en Baja California y ellos están detenidos en Tepic, Nayarit, pues para poderlos visitar y con qué recursos viajar y solo para ver los 10 minutos que te dejan ver a alguien que está en un penal de alta seguridad, pues es poco menos que... Eh, imposible y solo las llamadas telefónicas, que son también muy ocasionales, son las que permiten mantener la comunicación con la familia, pero casi siempre están las familias pues al borde de la situación crítica y, y de una tensión enorme por lo que pasa con sus familiares. ¿no? En efecto, en septiembre del año pasado recibió una comunicación por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Federación Internacional de Derechos Humanos, humanos, en donde eh, les proporcionamos un patrón del uso sistemático de la tortura como parte de una política de Estado para, para producir información o para que las personas se incriminaran o incriminaran a otros. Eh, dentro de esos 95 casos están estos cuatro casos, cuatro víctimas de, de, de la segunda zona militar en, en, en, en, en Baja California. Eh, el, la Corte Penal en esta etapa no tiene un procedimiento porque lo que tiene que hacer eh, y lo que está haciendo es un examen preliminar sobre la situación de México. Eh, está en la fase 1, en donde todavía no se anuncia públicamente el estado de examen preliminar, pero está recibiendo información. A nosotros nos acusó recibo de haber recibido esta comunicación. Es la segunda que le enviamos, la primera se le hicimos llegar en, en, en el 2012 y eh, lo que procedería es que con la información eh, pública que actualmente se tiene sobre méxico el informe del relator juan méndez que habla de la tortura generalizada en méxico nosotros creemos que es generalizada para todas las procuradurías pero cuando se trata del combate a la delincuencia organizada al narcotráfico eh, y al secuestro y delitos graves es sistemática se utiliza como parte de un sistema como parte de una mecánica para obtener información o para obligar a incriminar a las personas eh, Salió el informe del relator de ejecuciones extrajudiciales, donde también identificó un patrón de conducta en donde se priva arbitrariamente de la vida por servidores públicos a ciudadanos mexicanos. Salió el informe también del Comité de desaparición forzada donde se refiere a la práctica generalizada de la desaparición en méxico lo cual constató el grupo de trabajo recientemente de desapariciones ante el consejo de derechos humanos están eh, los pronunciamientos de la comisión interamericana que se refirió a la violencia a las violaciones generalizadas de derechos humanos en méxico a una crisis generalizada de derechos humanos y por supuesto el eh, reciente eh, informe o conclusiones de su visita a México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en donde de alguna manera con una diplomacia eh, muy particular y valiosa le, eh, endosa lo que ha dicho la Comisión Interamericana, endosa lo que ha dicho el relator Juan Méndez sobre la tortura generalizada en el país. Por consiguiente, la Corte Penal yo creo que tiene que decir que está analizando la información de México tarde o temprano y empezar a construir hipótesis de casos. Eh, por ejemplo, yo diría que está muy claro lo que pasó en Baja California, porque no nada más son estos 95 casos, son muchos más. Eh, nos preguntaban sobre eh, qué militares son los involucrados. Yo les refiero al, al mismo informe del CAT. Eh, ahí van a ver eh, que la detención de Ramiro y de Rodrigo y de Orlando eh, se dio en un hotel por un grupo nutrido, de entre ocho y 10 personas vestidas de civiles, eh, quienes entraron al hotel y ahí empezó toda la fabricación del, de los delitos. Eh, por lo que se refiere eh, le, a, a, a Ramiro López, eh, a él lo detuvieron en un convoy de 10 vehículos, de ahí los transportaron a una casa de seguridad en donde participaban más militares, presumimos, muchos de ellos en la mayoría vestidos de civil. Eh, posteriormente fueron llevados a, a uno de los cuarteles eh, de la zona, al cuartel Morelos, posteriormente lo llevaron al otro cuartel, al aguaje de la tuna. Eh, entonces es imposible nosotros con la información que existe y con la poca información que se suministra por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Procuraduría General de la República una vez que se inicie un investigación. Yo ojalá que algún día tengan oportunidad de ver un expediente ministerial para que vean las respuestas evasivas que existen normalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o lo limitada de la información o lo poco útil que presentan la información precisamente para dificultar la investigación de los ministerios públicos. Entonces es muy difícil saber eh, exactamente cuántas personas participaron. Nosotros pensamos que fueron muchísimas que, que se tiene que analizar y estudiar todo el comportamiento por lo menos del 28 Batallón y eh, obviamente en el contexto de esa práctica sistemática de la tortura en esa zona pues al comandante de la zona en ese tiempo se tendría que investigar se tendría que investigar también. Eh, no, Hasta ahora no tenemos el nombre de ningún militar que esté siendo investigado particularmente. Existe una averiguación previa en la que estamos acreditados como representantes y hay muy pocos avances. Nosotros tuvimos que aportar un nuevo peritaje, a, a, además de los múltiples que existen certificados médicos en el expediente, con peritos independientes, para que constataran la tortura tan, y las secuelas de la tortura tanto en, en, en el físico como en, en, en, en psicológicamente en las, cuatro, en las cuatro en las cuatro víctimas y finalmente eh, la, la, la, la, la, la, la obliga, el Estado Mexicano está obligado a cumplir con este informe tal como, como se expidió eh, no, no, no pueden eh, someterlo a interpretaciones jurídicas eh, con miras a no cumplirlo, México voluntaria y soberanamente le reconoció la competencia al Comité contra la Tortura para tramitar casos individuales. México participó en el litigio internacional prese presentando sus visiones y sus argumentos. El Comité valoró la información suministrada por el Estado mexicano, la cual claramente no fue convincente para decir que no hubo tortura y mucho menos para decir que las investigaciones en curso tanto en la CNDH como en la Procuraduría General de la República estaban encominadas al fin legítimo para el cual están pensados, que es identificar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas. Y entonces el Comité identificó por la información que se le suministró por las partes, tanto por las víctimas como por el Estado, que la, el corazón de la prueba es ilícita. La detención por parte de los militares sin una orden judicial, el tenerlos dando vueltas por la ciudad, el llevarlos a una casa, en obligarlos a confesar que son eh, secuestradores y que son poseedores de armas de alto calibre eh, exclusivo del ejército. Todo eso fue una fabricación por parte de las Fuerzas Armadas eh, y después lo incorporaron al expediente judicial eh, sin, eh, sin, sin, sin, sin, sin posibilidad de, de, de un análisis objetivo por parte de alguna otra institución por consiguiente el comité encontró que no hay evidencia en el expediente que se le presentó sobre la investigación penal en contra de las cuatro víctimas y por eso ordena la liberación porque el corazón de la prueba es la confesión arrancada por tortura y ya vieron qué tipo de tortura fue la que les aplicaron para que pudieran confesar y finalmente Simplemente para contextualizar los datos que llama de ley contextualizó la PGR nos ha reportado por una solicitud de acceso a la información que entre 2007 y 2014 tienen se les presentaron eh, arriba de 4.000 denuncias por tortura de las cuales nos informan que más de mil imputan a militares como responsables de la tortura a la fecha no hay sentencias ustedes mismos deriven las conclusiones 2007-2014 con mucho gusto les podemos compartir el, el acceso a la información, la copia del, del, del folio de la respuesta que nos dio la PGR ¿No sabemos No sabemos Este Sí Normalmente, sí este, ...eso le tocará al, al, al MP eventualmente señalar... ¿Pero qué dicen al titular de la Sedena que se niega a ser investigado ya lo a manifestar? Pues yo considero que ese tipo de, de afirmaciones por parte de un alto militar... Eh, ...ponen eh, dos puntos muy importantes sobre la discusión pública... ...en primer lugar, que existe una intención por parte del máximo representante de las Fuerzas Armadas... ...de que haya impunidad. Para él, el que haya interrogatorios por parte de autoridades... ...las que sean necesarias con miras a encontrar a los responsables... ...para él eso no es aceptable. Y eso es un obstáculo a las instituciones que están haciendo justicia. Eh, por lo cual, pareciera que lo que está buscando es... ...que se refrende ese pacto de impunidad, que creemos que ese pacto de impunidad... ...no esté escrito, pero ahora con claridad nos está diciendo que no va a querer, no va a permitir que a sus muchachos se les castigue, por hechos tan atroces como el, que los estamos, como el que les estamos presentando. Aquí no hay un error de apreciación, no fue un error de apreciación de que una orden fue mal obedecida o que eh, utilizaron indebidamente alguna atribución que tenían. El detener a una persona por cuatro días en incomunicación, darle golpes con armas y propinarle toques eléctricos no tiene nada que ver con la disciplina militar. Eso, salvo que haya habido una orden para que lo hicieran así, que estaría muy bien que nos aclararan si así fue. Y por otro lado, lo que nos deja ver es el enorme peso político que tiene la autoridad militar respecto de la autoridad civil, que eso es lo que nos debería de preocupar más. Se, de, se permita que un secretario de la Defensa le diga a la autoridad civil qué puede y qué no puede hacer, la autoridad civil y más aún la encargada de investigación de los delitos no tiene por qué preguntarle nada a, un, a otro secretario de Estado. Si va a investigar un delito eh, de corrupción de algún eh, funcionario de Hacienda, pues ya parece que le va a preguntar al secretario de Hacienda si le da permiso de interrogar a sus muchachos. Eso es como parte de una lógica que no acabamos de entender, pero es muy preocupante el mensaje sobre el nivel y el peso político que tiene actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional y, por otro lado, que la Secretaría de la Defensa Nacional decida a quién se juzga y a quién no se juzga. ¿El argumento que se violenta la soberanía de países? ¿verdad? No, eh, no, no es un argumento válido jurídicamente. México le reconoció la competencia a los comités, a la, a la Comisión Interamericana. México firmó, el presidente de la República ordenó a sus subsecretarios... ...para que se firmara ese acuerdo de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...en todo caso que le diga el Secretario de la Defensa al Presidente de la República... ...que violó la soberanía al firmar ese acuerdo de colaboración. Pues desde el 2010 eh, hicieron la reapertura de la queja porque ya se había archivado... ...porque para ellos solamente había cuestiones de faltas administrativas... ...por los elementos del ejército, más no habían cometido actos de tortura a su juicio. Se reabre la queja en 2010... Eh, es fecha en la cual no se ha pronunciado al respecto. Tiene cinco años integrando una queja, eh, casi va a la par del proceso penal y en el cual ya se citó para sentencia y ellos todavía no pueden emitir una recomendación. Pero, eh, independientemente de ello, sí han pedido que los familiares se acerquen a la Sedena en conjunto con ellos, en un acompañamiento, para ver una reparación económica, independientemente de que no exista una recomendación. Pero bueno, por parte de los familiares eh, ha habido una negativa a ello, hasta que no se pronuncie, ya sea que determine o rinda el informe que, que, de, que, que determine en su momento. no Si, si determina que no, que no hubo tortura, pues adelante, pero si existe una recomendación, no habría por qué negociar antes de tenerla. E inclusive, eh, han sido muy insistentes en ese punto, eh, en el cual nos han pedido insistentemente que nos apersonemos en la Sedena, eh, inclusive hay una partida autorizada por CEGO para la reparación, no entiendo cómo es que ya hay una partida aprobada. Cuando todavía no hay una recomendación, este, y esto pues es más que nada con el ánimo de convenir y que no se pronuncie la CNDH, o sea, es solamente darle largas a la queja y es lo que han venido haciendo. tomen los recursos y ya el caso y puedan cerrar caso No son claros en ese punto solamente piden que se haga el acompañamiento eh, y bueno la, la respuesta ha sido una negativa por parte de la familia no, no va a haber un convenio mientras no exista una recomendación eh, no habría nada que convenir si no existe tal recomendación. Entonces de, desconozco por qué la insistencia cuando deberían de estar representando a las víctimas, por qué tener que hacer un acompañamiento para llevarlos a un cuartel militar y negociar lo que no es negociable. ¿Y la comisión de bueno, pues la comisión ejecutiva que sería hace aproximadamente um, a mitad del año. Eh, le, hizo, le hizo el reconocimiento como víctimas a los cuatro. Y bueno, esto es también en atención a los protocolos que se realizaron por el colectivo contra la tortura y porque también de los dictámenes emitidos por la Procuraduría se desprende que hay lesiones, independientemente de que establecen que tardan menos de 15 días en sanar, hay lesiones y hay lesiones que son ya crónicas, pues en el caso de Ramiro López, eh, ha, ha perdido la audición de uno de los oídos a base de los golpes a que fue sometido. Eh, en cuanto a Orlando, eh, su estado de salud es crónico en cuanto a la columna vertebral, también por, las, por los golpes que recibió. Rodrigo ha sido sometido a cirugías por un hematoma, en el cuello, que también fue provocado a base de golpes con las culatas de las armas, eh, igual orlando en la mandíbula por los propios golpes, el ceferezo lo que ha hecho es nada más, pues bueno, proporcionarle una dieta blanda porque no puede eh, articular muy bien palabra ni mover la mandíbula en atención a eso. Y lo que creo, no lo que creo, lo que me ha manifestado la Comisión en varias ocasiones es que quisieran primero probar el hecho de que la detención no fue ilegal y señalarlos como responsables de los delitos. Entonces, como defensa, pues la respuesta ha sido, bueno, ¿quién eres tú? para determinar la responsabilidad o no en esos actos, porque para eso se está ventilando un proceso penal y será el juez en su momento quien determine la responsabilidad dentro de los mismos. ¿Y si responsable, sí se vale? Ajá, si eres responsable, te puedo torturar, puedo hacerte que firmes confesiones, que aunque no las hayas depuesto, pues yo ya la, la, la elaboré, aquí está, fírmala. Pero sí quiero dejar en claro que a diferencia de Orlando, de Ramiro y Rodrigo Ramírez, que firmaron confesiones a base de tortura en las cuales se inculpaban de los delitos, no solamente de, de estos por los cuales están siendo procesados, sino de otros, otras tantas participaciones en otras averiguaciones que no tienen nada que ver con este proceso, Ramiro López... Tanto en su declaración ministerial y preparatoria, fue coincidente y jamás aceptado haber cometido un delito. Y son cuestiones que tanto el Ministerio Público como el juez de la causa han dejado pasar. Lo pasaron por alto y así emitieron un auto de formal prisión. Cuando se supone que esas declaraciones son las primeras que se hacen, sobre todo la ministerial... Y es de manera espontánea que se rinde. Y si yo te estoy declarando a ti, autoridad, que no fui detenido en el lugar que indica el parte, que no participé en esos hechos, tú estás obligado a probarme lo contrario, no yo a probarte mi inocencia. Entonces, independientemente de eso, eh, al MP no le interesa, simplemente dice, bueno, yo tengo que cumplir con una estadística y por esa razón te voy a consignar, ya será el juez quien en su momento determine tu responsabilidad o no. Y bueno, dentro de la, del proceso penal, obran cúmulo de pruebas y constancias que evidencian tanto la dilación a puesta a disposición ante el Ministerio Público, me detienes X día, o en este caso el 16 de junio, me detienes aproximadamente a las 12 del día, y mi puesta a disposición es hasta el día 17 de junio en la madrugada. Y digo, y es supuesta puesta a disposición porque nunca me presentaste al Ministerio Público. Fue este quien se trasladó a las instalaciones de la Sedena para tomarme una declaración ministerial. Y que aún y a pesar de que en sus declaraciones manifestaron haber sido torturados y no querer presentar una denuncia porque se encontraban a disposición de los elementos aprensores y que no lo reconocían, pues estaban cubiertos del rostro, no hiciste nada para investigar. O sea, simplemente con un parte informativo eh, fue suficiente para determinar mi responsabilidad. Un parte informativo que a la fecha está desvirtuado, porque si bien dentro del pliego de, en, en, la, en el cual el Ministerio Público solicita que se le obsequie una orden de aprehensión, describe gráficamente el inmueble en el que supuestamente fueron detenidos, esa descripción gráfica dentro del pliego no coincide con el del parte informativo, pero <risas> independientemente de ello, ese inmueble y el domicilio es inexistente y hay una inspección ocular llevada a cabo por un juzgado penal en el cual un juez penal, un secretario de acuerdos, un actuario y el Ministerio Público adscrito dieron fe de que el lugar del parte informativo es inexistente. Entonces, estás fabricándome hasta el lugar en el cual me detuviste, y además, las detenciones de los cuatro se llevan en lugares distintos y a distinta hora y no en el lugar que indica el parte. Que, que vuelvo a repetir, no existe tal domicilio. Entonces, si no existe ese domicilio, no pudiste haberme detenido ahí. Entonces, toda tu, tu acusación se cae. Y son cuestiones que esperemos que el juez valore al momento de dictar sentencia además de la resolución emitida por el CAR. Pero que sí lo vea, que sí lo valore y no dicte una sentencia a la ligera para cumplir con una estadística. La primera queja se presentó en julio de 2009, la segunda en septiembre de 2009, lo cual lo hace todavía más dramático. Eh, la, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas... Eh, los, los reconoce como víctimas porque la secretaría de la defensa nacional expide un oficio en donde les reconoce la calidad de víctimas o sea, la, la sedena reconoce la calidad de víctimas presentamos unos protocolos adicionales en donde se constata la existencia de la tortura están todos los partes médicos en el expediente de la cndh donde se constata la única razón por la cual yo puedo explicarme que no se emita una recomendación es por una deferencia que tiene la actual administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la Secretaría de la Defensa Nacional. No me puedo explicar otra razón. Veamos si algún día saca una recomendación. En todo caso, no puede ser menor a lo que ya constató el CAT y si es menor habrá que ver en qué consiste, en qué le bajaron a la recomendación, porque eso también nos va a indicar mucho en dónde están sus diferencias. Pero es inaceptable que a estas alturas la autoridad responsable le reconozca su responsabilidad y el órgano garante y protector de los derechos humanos del país no se ha atrevido a sacar una recomendación. Tal vez sea en el contexto actual porque están presumiendo que hay menos recomendaciones ahorita que antes o porque han disminuido las quejas. Lo que es un hecho es que es el expediente más viejo que tiene la CNDH eh, abierto. Entonces, eh, pues ojalá que ellos les puedan dar una respuesta. A nosotros no nos la han dado. Eh, no nos han dicho por qué no sale la recomendación o si van a concluir el expediente, eh, pero hay una, una, una incertidumbre de nuestra parte con ellas. Y finalmente sobre la candidatura de, del, del, del embajador Claude Heller. Eh, no es nada contra él no no no entonces comparando los perfiles de miguel sarre frente a la de un embajador en retiro pues con todo respeto para un órgano para prevenir internacionalmente la tortura es preferible la candidatura de un especialista y el último crítico la última comentario es que eh, actualmente ya están diciendo eh, que el voto de la mayoría de los países para la elección del embajador en ginebra demuestra el reconocimiento a su experiencia y con todo respeto, lo único que demuestran ese alto número de votos de países para apoyar a un eh, embajador en retiro mexicano son dos cosas. Uno, que a los países no les interesa el perfil, les interesa el intercambio de votos para llegar a esos puestos. Yo te doy un voto. Tú me das un voto para que mi candidato mexicano entre al Comité contra la Tortura y yo te doy un voto para que tu candidato entre a la Corte Internacional de Justicia, a la Comisión de Derecho Internacional o a otro órgano internacional. Es un mercado de votos. Y en segundo lugar, lo que demuestra es la enorme... Y, y, y, y, y, y diligente capacidad que tiene la Cancillería mexicana para lograr ciertos objetivos de naturaleza política, como es colocar a las personas que consideran eh, adecuadas a puestos claves internacionales. No tiene nada que ver con una valoración del perfil. Porque, insisto, para perfiles, teníamos el de Minerre y ese sí era un buen perfil. Muchas gracias, perdón. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo a nivel de las instancias y también a nivel nacional, como lo que hemos estado viendo, lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En donde entra Eduardo Medina Mora, que todos sabían, ¿no? Fue procurador y se vuelve un juez, ¿no? Entonces es muy lamentable que.